Seguimos mis més temas. La empresa mallorquina Ecocreamos está guardada con el mayor premio a eficiencia energética que otorga el instituto alemán Passive House a nivel mundial por su proyecto Terra. Una casa de 148 metros cuadrados que se nutre únicamente del sol y que está construida amb els materiales que se obtienen en su proceso de excavación. Consumeix es casi un 90% manco de energía que una casa comuna. a ver cómo? ¡Atención! El proyecto Tierra, pues como bien diga su nombre, está construido con tierra. ¿no? Es una tierra que se ha obtenido de los procesos de excavación de, del aljibe y de la piscina y con ellos pues hemos realizado la estructura de la casa. Luego ha habido otros materiales que también han intervenido, materiales de la zona como el marés, como los morteros de cal, los aislamientos de fibra de madera, corcho... Pero su material protagonista es tierra y con este material eh, hemos realizado la casa y a la vez hemos abrochado estos huecos pues para la piscina y el aljibe. En el aljibe tenemos una capacidad de unos aproximadamente 100.000 litros de agua, donde se recoge hasta la última gota de lluvia que se, se produce en esta casa. Entonces todo se aprovecha. Y ven que es un método de construcción de nuestras nuestros avantpassados, pero la vagada en técnicas muy innovadoras. Así es, es un bloque de tierra obtenido de manera cruda, es decir, no se ha tenido que cocer. Se compacta y se coloca. Entonces, este bloque, pues efectivamente, es un bloque que mmm, los primeros bloques de Adobe se podían estar construyendo hace más de 4.000 años, y nosotros lo que hemos hecho es, mmm, de alguna forma, rescatar ese conocimiento aplicándolo con nuevas tecnologías. Una vez que ya hemos colocado este bloque de estructura, de, en, es decir, este bloque estructural con tierra, pues lo que hacemos es revestir la casa. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con materiales eh, ecológicos, fibra de madera, que nos ha permitido tener un buen comportamiento para eh, los, trabajar los puentes térmicos, y luego aislamientos de corcho para colocarlos en el suelo, en zonas donde pueda haber un mínimo de humedad. Posteriormente la vamos a revestir con unas telas y estas telas van a permitirnos tener una transpiración, pero... Somos impermeables al paso del aire, ¿no? que es otra de las, eh, diríamos, de los requisitos imprescindibles para que la casa esté reconocida dentro de lo que es el criterio de edificación Passive House. La vivienda tiene que ser hermética, cuando nosotros queremos que sea hermética. Y hablando de un sistema muy innovador, pero económicamente, ¿cómo se puede suponer esta construcción? La vivienda pasiva es más barata. ...que una vivienda convencional... ...porque aunque en el inicio esté costando... En ...alrededor de un 5% más... ...con respecto a una construcción convencional... ...estamos ahorrándonos eh, energía... ...desde el primer año que la estamos construyendo... ...con lo cual al partir del quinto o sexto año... ...como máximo estamos teniendo un ahorro energético... ...constante y permanente... ...a lo largo de toda la vida de la casa... ...el coste de una vivienda tipo así... ...estaría en torno a los 1.500 euros el metro cuadrado... Otro de los aspectos fundamentales... ...en una construcción pasiva... ...es la captación de la radiación solar... Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora, un día como hoy, que tenemos una temperatura de 11 grados en el exterior, aproximadamente, eh, estamos teniendo una temperatura interior del orden de los 23 grados, única y exclusivamente a través de la radiación solar. Es decir, al aprovechamiento de la energía eh, que nos brinda el sol, eh, gestionada tanto en invierno como en verano, una correcta envolvente y una correcta hermeticidad hacen que la vivienda sea pasiva, con un consumo de energía muy reducido, por debajo, en climatización del 80% con respecto a la vivienda convencional. Y Alberto, si nos no basta sin aquellas 22 grados de temperatura a esa casa, ¿qué alternativa tendríamos? Pues tendríamos en este caso, en este proyecto se ha contemplado la opción a tener una cocina de tipo económica o horno que funciona con la leña para el punto de que no tuviéramos temperatura suficiente, pues produciendo aquí una combustión con leña convencional que tenemos en la propia finca podríamos obtener calor para cocinar y calentar al mismo tiempo la vivienda porque el sistema de ventilación que tenemos en la, en la propia vivienda distribuye el calor por todas las estancias y ya generamos ese calor de una forma pues, también ecológica ¿Y cuántos grados podríamos aumentar esa temperatura? Perfectamente podemos aumentar 4 grados, 3, 4 grados. Lo que hacemos en aquella parte de allá, lo que fem es ficar aire exterior filtrado y temperat y lo que hacemos es que va a pasar a y va en aquella part que tenemos la par de baño aquí agarramos aire viciat, i sa part de Vitecio y se aparta, agarramos vapor y su de esa casa y las traen capas exterior. Y así creamos un flujo de inset de que podemos mantener ese aire en unas condiciones perfectas, tanto CO2 como humedad, temperatura. Y un aire muy agradable, ya ja que está filtrado. Y i I ahora aquí podríamos ver bueno, eh, el resultado de esta filtración de Saira. aire. ¿Quién sería? Bueno, yo sería el pulmón de esa casa, ¿no? Eh, sería lo que más aire. Aquí tenemos un filtraje ja, un par alt de alto normal, ¿veis? Todo se bruto. Pero veis aquí está bastante net, ¿no? Porque claro, estamos en una zona rural, no tenemos impuestos. En una ciudad probablemente yo estaría negra. ¿Cuánto tiempo hace que lo ha cambiado? Fa, farà hace casi cuatro meses más o menos que está cambiado. Por lo tanto, el nivel de bruto que tenemos en este ambiente es molt pequeño. Claro, tenemos de una vivienda, un sistema de proporciona nos proporciona es poder dejar un aire net. ¿no? Y todo este aire pues es lo que nos evitaría tener... Es decir, gente que tenga problemas Respiratori. respiratorios, asma, neumonías, podrían filtrar eh, este aire y también podrían tener un ambiente mesa. Sobre la taula ya ja tenen otros 5 proyectos de excelencia energética para realizar a unes cases unas casas que se no únicament únicamente del sol. Y premio también es que se Pablo el poble mallorquí de Fornaluig. A partir de gener formará parte de la lista de localidades más guapas de España. No fa falta dir que se sepa tranquilidad.